Pues esto es Prezi es el, el panel de control de Prezi eh, os voy a explicar un poquito muy rápidamente lo que tenemos aquí a la izquierda tenéis una serie de carpetas parecidas a las de Google Drive tenéis la carpeta para ver todas las presentaciones los Prezis que hayáis creado después eh, que hayáis creado o que tengáis descargados después aquí tenéis eh, una carpeta para ver los que habéis creado vosotros y aquí una carpeta para ver los que la gente ha podido compartir con vosotros. Tenéis la opción de crear carpetas para ordenar vuestros pretzis. Y aquí arriba tenéis la opción de buscar pretzis sobre algún tema que, que vosotros estéis interesados. Bueno, pues vamos a crear un, un pretzi. Se empieza desde el botoncito azul, crear un, un pretzi nuevo, o bien aquí. Ya lo tenemos. La primera opción que tenemos es elegir si queremos utilizar alguna de las plantillas que hay o empezar desde cero. Lo más fácil de momento es utilizar una plantilla. Tenemos todas estas y más aún. Entonces podéis elegir la que queráis. Eh, vamos a elegir esta del mapa, por ejemplo. Le, da, le decimos utilizar plantilla. Y nos aparece ya la, la, la plantilla. Entonces en, aquí a la izquierda tenéis los recuadros, los rectángulos en los que vamos a poner la, la información. Y siempre tenéis la opción de añadir uno nuevo en la esquina superior izquierda eh, y darle la forma que queramos. Eh, círculo, rectángulo, un in, invisible o una especie de corchetes. Aquí veis los rectángulos donde vamos a añadir el, la información y aquí a la derecha tenéis la opción de volver al inicio, eh, acercarse, hacer un zoom o alejarse. Esta, esta aplicación es interesante porque nos permite insertar imágenes ya sea desde nuestro ordenador o desde internet, símbolos y formas, vídeos de YouTube cuadros, desde la opción Pro que no tenemos, eh, flechas, líneas, resaltar con una especie de, de fluorescente, añadir una música de fondo o añadir una voz en off que habremos grabado antes en las partes que queramos de la presentación. Y también podemos añadir a determinados archivos o un PowerPoint. Y después nos da la opción de modificar tanto el fondo como, gracias Loli, como las, los colores de la, de la presentación. Vamos a hacer un ejemplo. Imaginad que yo aquí eh, lo primero que tengo que hacer es acercarme a este, a este cuadro. ¿No? Pues escribo prueba y un subtexto a ver si sale bien. Podría añadir un texto más abajo incluso, si hago doble clic, y voy a, voy a intentar insertar una imagen. Ahora, ¿cómo inserto una imagen? Pues insertar imagen. Súper intuitivo. Y elegimos, por ejemplo, esta imagen, que es la que yo quiero insertar. Y directamente me la pone en el cuadro en el que estoy. Ahora, a mí no me gusta aquí, la puedo mover, la puedo girar, la puedo aumentar, la puedo trasladar, la puedo aumentar o reducir, de este circulito de la esquina la puedo girar, ¿vale? Cortarla, si es muy, solo quiero una parte, puedo recortarla, Eh, de añadirle efectos pues esto ya son depende de lo que queráis complicaros la vida efectos de iluminación o de eh, arreglo del color o de alta definición bueno, hay muchos efectos que se o hay varios efectos que, que se le pueden añadir eh, la quiero así la imagen o la quiero así son pequeños pequeñas modificaciones Venga, pues hasta me gusta y le puedo añadir un marco también, pero bueno. Una vez que ya he terminado esta, este cuadro, puedo o bien volver a la visión general o venir venir ir acercándome poco a poco para ir añadiendo el, el resto de la información que quiera. Yo puedo también añadir una flecha que conecte, por ejemplo, este cuadro con este otro. Puedo arquearla, más o menos, lo que quiera. Después, es importante que nosotros le demos a la, a la presentación el orden que queremos que tenga. Eso se hace desde este botón, editar el camino, editar la ruta. Y aquí veis la ruta que tiene la primera, esta diapositiva de visión general. La segunda va al primer cuadrado, la tercera va al segundo, la lo siguiente es ir al tercer cuadrado, lo siguiente es ir al, al cuarto y al final vuelve a la, visión, a la visión global. Esta ruta la podemos modificar, si bien a lo mejor hemos añadido algún otro cuadro y queremos introducirlo en la mitad, eh, imaginad que yo he añadido un cuadro aquí que me va a aparecer en la parte de abajo bueno, pues este cuadro yo lo puedo mover para que venga aquí y automáticamente modifica la ruta, ¿de acuerdo? Después, cosas importantes, el botón deshacer, por si cometemos algún error, ¿vale? El botón rehacer, por si deshacemos algo que queremos volver a hacer. El botón de guardar, aunque ya veis que esto se guarda automáticamente también, cada poco tiempo. Y el, el botón... Eh, para ver la presentación, ¿de acuerdo? Aquí la podríamos ver. Y por último, el de compartir. ¿Con quién podríamos compartir esto? Esto desde la versión gratuita no se pueden descargar, en principio, pero sí se pueden compartir con otros para colocar en blogs, eh, para compartir con compañeros, para enviar a los padres, etc. Y poco más. Espero que os sirva de mucho.